Se lo vamos a preguntar y lo vamos a presentar a nuestro invitado. Ya estamos, que ya hemos hablado con él, con Rafael Pérez Elizalde, es bioquímico e investigador de la UMASA. ¿Cómo estás? Bienvenido desde la redacción. Bueno, muchas gracias. Por gracias, gracias por ser uruguayo, ser argentino, no es lo mismo. No, no, cambia mucho eh, el proceso que tiene la hierba. La hierba tiene una característica: los únicos lugares en el mundo donde se puede plantar es en Corrientes, Misiones y sur de Brasil, por la tierra colorada que uno asocia. ...a esa zona, sí. es la única parte en el mundo donde se puede plantar. Y Uruguay importa toda su hierba del sur de Brasil. Bien, uh -huh. y tienen distinto gusto. Tienen distinto gusto porque tienen distintos procesos de elaboración. Uh -huh. La hierba nuestra es una hierba que tiene un secado entre 12 y 18 meses. Uh -huh. Y eso le da un color amarillento, un gusto más eh, perdurable. En cambio, la hierba brasilera y la hierba uruguaya y esta marca que están usando... ...o que llevaban los jugadores de la selección, es una hierba que casi no está seca, no tiene seco, sino que está muy verde, es una hierba que tiene un secado de un mes nada más, y con un procedimiento que en Argentina ya no se usa, que se llama barbacúa, que es con leña, se quema con leña y se seca con leña. Nosotros en Argentina, por una cuestión de ecología, de evitar talar árboles... Se está secando en hornos directamente a gas. Bien, y, y esto que mencionábamos también con Mari, que por ahí hay muchas personas que el mate en cierta forma, cierta hierba, les produce un poco de acidez. Por lo que estás comentando, ¿puede ser que esta hierba sea un poquito más liviana? Es eh, más suave uh -huh. porque no tiene palos esta hierba. Uh -huh. La hierba nuestra tiene un 20% de palos y la hierba de ellos no. Bien. Ni bien se desató la polémica, salieron desde eh, la selección argentina a decir no hay convenio con ninguna empresa, no tiene que ver con algo comercial, es elección de los jugadores. ¿Por qué puede ser que los nuestros elijan ser uruguaya? Si yo lo no pensé eso antes de venir, y yo creo que una de las causas puede ser que se han ido muy chicos a Europa, la mayoría, Bien. y han tenido más influencia uruguaya y de brasileros que la influencia que podrían haber llevado de acá. Para incorporar el mate. ¿no? ¿Afuera hay más hierba claro. uruguayo y brasilera? O hay más jugadores uruguayos y brasileros que ya tienen incorporado el mate. Claro que Son no. muchos más fanáticos del mate que nosotros. Claro, al irse tan chiquitos y no consumir tanto producto nacional, desconocen un poco. Exacto. Entonces, lo que ya están acostumbrados a tomar, porque capaz que el mate es rico, todo lo que vos quieras, pero hay personas que le produce acidez, que se hinchan, que están necesitan ir más tiempo al baño, capaz que con estas hierbas no. Exacto, y estas hierbas ...tienen un gusto muy distinto, si uno prueba la hierba uruguaya... ...con la hierba argentina es totalmente distinto... ...es una hierba mucho más fuerte, la uruguaya... ...tiene que ser de un color muy eh, bien verde... Es una hierba que no está secada, entonces muchos la conservan incluso en la heladera, como si fuera la lechuga, Mira. para que no se ponga amarilla. ¿En la heladera la hierba? En la heladera la hierba porque Pero a ellos les gusta hierba. fresca. Esta hierba, la hierba que, que consumen en no Uruguay. vamos a poner la nuestra en la heladera. No, no, la que consumen <risa> en Uruguay y en Brasil. Ajá. La nuestra no porque ya está secada, ya es una hierba que se mantiene a temperatura ambiente durante años. Bueno, entonces fin de la polémica. Si los muchachos están acostumbrados a consumir esta dejémoslos porque no va a hacer que tomen otra que les provoque los efectos que mencionaba Daniela que los, le, les haga man... mal al estómago claro. de macanear te lo pido por favor sí sí totalmente que no la vayan a cambiar no vayan a cambiar ninguna costumbre bueno eh, pensaba también con esto respecto al mate viste que muchas personas les da un poquito de acidez vos con todos los estudios es bueno el mate, hay que consumirlo en cierta medida, porque le gusta el mate, va con el mate abajo del hombro para todos lados. Sí, yo creo que no tiene efectos perjudiciales, uh -huh. sino todo lo que sería misiones, corrientes. Cuando nosotros hemos presentado nuestros trabajos allá, nosotros hablamos de un litro de mate promedio, que es lo que tomamos habitualmente en Mendoza. Y uh -huh. allá toman 7, 8 litros por día. O sea wow. que en, por eso vemos al uruguayo, al misionero, que anda con el termo todo el tiempo, porque hay que tomar 7, 8 litros ¿Siete? por día. Sí, un, montón. un montón. Esos son los valores normales para ellos en por eso uno los ve y los distingue rápidamente si es uruguay, uruguayo, misionero o del sur de Brasil. Ha, ha mencionado, Dani, varias veces lo de la acidez. Al principio nos decías el mate no provoca acidez. No la provoca, A, no anoten, es el causante. Anoten. No es el causante de la acidez. Obviamente si la acidez es producida por alguna bacteria, un helicobacter pylori o alguna otra causa, la potencia, la igual potencia. que el café. Uh -huh. Pero ahí por ahí se ha visto que probando con hierbas más suaves, aquellos que tienen acidez pueden llegar a tolerarla mucho claro, mejor. Viste que con la hierba, hasta que llegues a la que a vos te guste, por más que te juntes con alguien, es tu juego de mate, tu yerba, y cómo te gusta el mate. Porque nosotros tenemos, bueno, acá en Mendoza, de la costumbre, viste, juntémonos a tomar un mate el Exacto. fin de semana, el motivo es lindo, pero no se negocia como a cada uno le gusta el mate. Y es muy Eso, particular, es total. algo muy, muy personal. Sí. Incluso la marca de hierba que uno sigue, creo que no la cambia nunca. Es muy difícil cambiar la hierba. Sí, sí, sí. sí. que te cambia todo. Un, un poco también para eh, terminar con la polémica, datos que les sirven a ustedes. Y, y, pa, y para calmar esto de, de criticar a los chicos de la selección, es muy bueno que lleven la hierba que sea y que tomen mate porque tiene muchísimos beneficios. Exacto, sí, sí. Se ha visto que ayuda a bajar el colesterol, los triglicéridos, ayuda al descenso de peso... Tiene mucho beneficio y también creo que es una buena imagen y venta para nosotros, para Argentina, de ver a los jugadores con mate. Olvidad. En el Mundial, en el 2018, uno veía jugadores franceses tomando mate, que salieron campeones del mundo y iban con el mate a todos lados. Creo que eso también hizo muy buena campaña para el mate. Bueno, mira, nosotros preguntamos al principio del programa, porque nos encanta interactuar con los que están del otro lado, y le preguntamos, ¿cómo preferís el mate? ¿Tenéis tradición en casa de tomar el mate? Lo que sea, referido al mate, y nos dicen que ya llegaron mensajitos, ¿puede ser? Sí, ¿Sí? Los, ponen, los ponen en pantalla, 12, 344 4444 esto nos dicen desde casa. Eh, yo cuando era chica no podía tomar mate si no comía algo. Era, tenía que comer y tomar, comer y tomar, ahora ¿da? no ¿Ahora? sé tomar solita. <risa> Aprendiste Marisol, pero es que con el estómago más vacío te cae pesadito el mate, es verdad eso. Eh, ¿A qué dice? Por acá el mate casi amargo con un poquito de edulcorante con tostado, con tostado. Y la mujer que amo, claro, Roberto, qué lindo plan Buenas tardes, soy Silvia, yo tomo mate a las 7 de la mañana Siempre hay que tirar el primero, nos dice Ah, mira, está bueno eso que nos cuenten, ¿no? Cuáles son también las costumbres que tienen Hola, el mate me gusta con una rica hierba Sin tanta azúcar y agua caliente, no hirviendo Hola, buenas tardes, me gusta de cualquier forma, es mi compañero Todos los días las veo, todas las tardes, hermoso programa Gracias Hola chicas, soy Vanina. El mate es mi compañero de vida. Me gusta con hojitas de menta. Mira, burro mati, como te. Mari, como te gustaba vos, o cedrón. Así lo tomaba con mi abuela, nos dice Rocío. Yo estaba recordando acá que mi abuelo lo llevaba con burro, así que cada vez que alguien me convida un mate con burro, es como trasladarme a la infancia. Eh, decían ahí, agua no tan caliente. Está comprobado que tomar el mate con agua muy caliente es malo. Porque sí. te quema la hierba, ¿puede ser? No, eh, y además para la salud. Sí, eso sí, pero sí, también... Está el mito de que quema uh -huh. la hierba, que es verdad. Sí. En esta hierba uruguaya no se quemaría con la temperatura alta, ese sería un beneficio. Pero ya está demostrado que nadie toma el mate a 100 grados, porque eso sería cancerígeno, sería estuvo instalado como un cancerígeno de esófago y de faringe por estar expuesto a temperaturas tan altas. Uh -huh. Y se demostró con varios trabajos, que simulando mateadas nadie lo toma a sin 100 grados, sino entre 80 y 85 grados. Ajá. Es la temperatura ideal y en el organismo llega a 55 60 grados, o sea que no habría riesgo con eso. Bueno, viste que ahora en algunas pavas eléctricas te pone, cuando sí. vas midiendo el agua... El agujito, la temperatura el mate. El mate, el claro. sí, el del mate. Sí, fantástico, es un sí. invento fantástico. Sí, pero te vas a otro eso. lugar y sí. decís, ¿de qué me dibujo? ¿Cómo, claro, lo ¿cómo lo lo escucha uno, la escucha uno? ¿Cómo sabe cuál si es? Le echas un, to, un chorrito de, de, de, de, de, de agua, de agua fría. Y la cortás con un poquito de agua fría. Sí, pero también está que no debería hervir para no arruinar el gusto de la hierba también. Es. Claro. Oh, y es demasiado. No, <risa> no sé si estoy atenta tanto, ¿eh? Viste que también hay algunos que, este, el que decía también que tira el primer mate. Sí. ¿Eso? Esas son costumbres o lo toma uno el primer mate, el cebador, porque es el mate más fuerte. Hay códigos también, ¿viste? Cuando das un mate, pues estamos tomando un mate y yo te doy un mate y después uno te convive y me decís... Me dejaste renga, una cosa así es. No es. Cuando te convidan uno sí. solo y no te dan el segundo, te dicen no me dejes renga, ah, dame está. A otro. Ahí claro. está, viste O ahí? cuando uno dice gracias, no le ceban más y uno por ahí lo dice. Claro, un caso, cuando y Te dejan de cebar. Te dejan de cebar. Ah, si decís mira. gracias, es que no querés claro. más. Es que no querés más. Me encanta, Exacto. está buenísimo. Hay algún otro así que tenga que ver. No, con no, con no este que yo de... conozca, no, esos son esos. Los, más, los más comunes. Ajá. Y otra cosa, iba a preguntarle. Eh, esto de eh, rechazar un mate cuando lo no es a veces por algunos tomados como sí es una ofensa muchas un veces ofensa. es complicado sí, sí. sí. Y, sí. y también hay, hay muchos que no les gusta el compartir el mate también, también el bueno que te limpia la canilla que también en la canilla escucha. la bombilla <risa> no. La bombilla, bueno. en pandemia estaba bien Estaba sí. prohibido obviamente tomar mate Pero el antes de la pandemia Viste que por ahí hay alguno que no le gustaba y limpiaba Y hay alguno sí. que no te ponía muy buena cara bueno, No, bueno, el pero Líbano, la bombilla hay que limpiarla sí. Hay que limpiarla, viste El Líbano es muy simpático porque consumen muchísimo mate Y ellos antes de la pandemia no comparten el mate Cuando uno ve la ronda de, de libaneses Están compartiendo el agua caliente Pero cada uno con su mate, antes ah, de la pandemia mirá, eh. mirá. Es un hábito que lo siguen manteniendo eh. claro, sí. cada, uno, cada uno con su mate ahí, uh -huh. sí. Bueno, eh, si tenemos que recomendar por esto de que el mate es saludable, porque ayuda a bajar de peso, baja los triglicéridos, el colesterol malo, ¿cuánto por día? ¿Un litro está bien o podríamos litro? aumentar? No, con un litro por día es suficiente. Y además ayuda a hidratarnos. Nosotros tenemos que tomar dos litros de agua por día. El mate colaboraría, no reemplazaría, pero colaboraría con esa hidratación tan necesaria. Eso te iba a preguntar. Y también, importante, el tema que dijiste que ayuda a adelgazar. No sé si está tan bueno por ahí usado ciertas personas que empiezan a consumir mate y empiezan a tapar ciertas comidas porque el mate te da esa sensación de que sentís un de poco la lleno. Ayuda al descenso sí. de peso, nosotros lo demostramos acompañado de un plan alimentario uh -huh. porque no solo por el solo hecho de tomar mate vamos a bajar de peso, pero acompañado de un plan alimentario es un coayugante muy importante para el descenso de peso precisamente por eso porque sí. da esa sensación de saciedad, de no llegar con tanto hambre a las comidas. Uh -huh. Uh -huh. Lo, lo ideal sería con azúcar directamente no si se quiere este beneficio Exacto. sobre todo eh, pero con un poco de edulcorante con edulcorante, es yo lo tomo con edulcorante y es aceptable a mí cuando voy al INIM al Instituto Nacional de Yerba Mate me dan unos mates amargos fuertísimos Muy y uno fuerte. también educadamente los tiene que tomar pero son intomables sí. yo siempre digo que si ellos toman un mate mío me echan del INIM para siempre ¿no? <risa> no me llaman nunca más porque son intomables. Decime cómo es tu mate y te diré cómo es <risa> también Viste esto de que sea del lavado eh, ¿Qué, ¿Cuántas veces es recomendable ir cambiando la hierba? Porque ya la hierba se calentó, se echó a perder. ¿Cuántas sí, veces más o menos? Cada medio litro más o menos hay que ir cambiando un poco de hierba. Ajá. Y en el litro ya sí cambiarla. Después de un litro ya es, Bien, ya es aconsejable cambiarla. Un, termo ya, un termo ya. Terminás el ya, termo y mate nuevo. Exacto. ¿O cuántos termos? No, bueno, es que tomo en la mañana, después a la tarde, pero no sé si me tomo el termo entero. Tomo sí. un par de mates, sigo haciendo, me pero voy, algo... vuelvo a la tarde, tomo... Es algo fácil de cuantificar cuánto uno toma de mate, sí. porque uno sabe cuándo tiene que recargar el termo o no. En cambio, por ahí de agua es mucho más difícil saber si uno está tomando las cantidades adecuadas o no. Sí, uh -huh. tal cual. No tal lo cual. cuantifica uno, ¿no? Sí, totalmente... Han llegado más mensajes, se suman con este tema. A ver qué nos dicen a nuestro WhatsApp. Les preguntamos cómo prefieren el mate y bueno, abrimos para que cuenten lo que quieran al respecto. Todo lo que tenga que ver con la palabra mate. Y a ver qué es lo que nos dicen. Veo las imágenes del mate y me dan una de ir a mi casa a no nos mates. Tomo mate todo el día, pero me produce, mira taquicardia No puedo dejarlo, pero me hace súper mal. Ya vamos a preguntar por eso. La yerba uruguaya en realidad es brasileña molida al gusto uruguayo. Es molida fina, sin palo y se prepara el mate de una cierta forma. Es exquisita, no produce acidez. Estará haciendo alusión a la yerba que lleva la selección. Hoy el mejor de los días para hablar del mate. Tengo una colección... ¡Wow! 260 más o menos. ¡Feliz día de la tradición! Hola, buenas tardes. Para mí con mis seres queridos el mate sabe delicioso, pero si no hay otra, lo tomo sola. Muy buen programa. Hola chicas, encantadora las dos. Mi familia, seis hermanos y mis padres. Yo, la única matera, pero mis hijas todas siguieron mi costumbre. Me gusta con palo Amargo y voy variando las marcas. Todo el día mate. Un buen mate te hace muy bien para todos los momentos de la vida. Como sea, prefiero amargo. Salud, feliz día de la tradición a todos los argentinos. En La Pampa, cuando decís gracias, contestan provecho. <risa> a ver qué dice. Generalmente es amargo y colocan sobre la mesa una panera con caramelos. Comen unos caramelos y toman su mate. Costumbre de los alemanes del Volga. Mirá. Mira vos. Mira vos, la, la costumbre... Hablando de esto, de acompañar el, el mate con algo, eh, hablemos de lo que se le pone. ¿Está bien eh, ponerle yuyos? Hay gente que le pone al agua jengibre. Sí, eso no influye en nada. Se le puede poner, lo único que modifica es el gusto y sí. el hábito de la persona, pero no tiene ningún efecto perjudicial ni potencia los beneficios que pueda tener el mate por sí mismo. Bien, Rafael, y este mensajito que decía al principio que le produce ah, taquicardia sí, y que eso, le hace súper mal. Porque el mate tiene cafeína, tiene un compuesto químico cafeína que eso puede producir taquicardia taquicardia. Hey, tengan en cuenta que cuando uno toma mate está tomando mucho líquido con mucha concentración de hierba. La diferencia con el café es que el café son dos gramos Ajá. y uno en un mate tiene 50 gramos de cafeína. Ajá. Entonces mucho más tiene razón, a mí me lo habían advertido porque me, me razón, cuesta no conciliar en sueño Dime. y me dijeron suspender el mate en la noche. Por eso está más muy más compañero. Yo en cualquier momento puedo poner el agua y, ¿Y tomar mía? un mate. Y por ¿no? eso es tan buen compañero de estudio el mate, porque ayuda a mantener sí. despierto porque tiene concentraciones altas de cafeína durante mucho tiempo. Claro, ¿Qué? de hecho mucha gente lo descubre en su época en de estudiante. En la época de estudiante, exactamente. Me pasó eso. Y otra cosa, ¿es recomendable tomarlo, por ejemplo, apenas nos levantamos y no hemos comido nada? ¿Esto que decía el de sí. las 7 de la mañana? ¿o? Sí, son hábitos, no, no hay estómago, ningún problema. Digo. No, para el estómago no tiene ningún problema. Ajá. Hemos mencionado los beneficios ya comprobados, porque se ha investigado desde 2011 que venimos machacando Exacto. con todos estos beneficios que tiene el mate. ¿Están con nuevos estudios? Sí, ahora hay un proyecto nuevo de CONICET que está tratando de probar si el mate podría ser beneficioso en cáncer de próstata. Ya hay algunos antecedentes en cáncer de mama, pero están en modelo de investigación, en modelo animal. Se han hecho líneas celulares, modelo animal, todavía no llegamos al ser humano, que va a ser mucho más complejo porque es multifactorial un cáncer. Entonces, ¿Qué del mate wow. podría... Eh, ser beneficioso cuando estamos frente a un cáncer de estas características? En estas características los antioxidantes que tiene el mate. Tiene ah. alta concentración de antioxidantes, lo cual en líneas celulares puede producir beneficios. El modelo animal donde al animal yo tengo o le doy agua o le doy mate, no tengo más variables, es mucho más sencillo de controlarlo. Pero en el ser humano el factor estrella es un factor desencadenante de cáncer importantísimo. Pero Entonces, cuando decís mate, ¿hablas de mate con cualquier hierba? Cualquier mate tipo? con cualquier hierba, pero hablo del mate en, en calabaza, no del saquito... Ah. De té, no, no de la, de, claro, de la no yerbita, terbiado, digamos. La no yerbita. del yerbiado, porque ese tiene 2 gramos de hierba contra 50, 80 gramos de hierba que tiene un mate. Ajá, pero qué sí, loco. Es ¿En cuánto tiempo creen que van a poder dar una respuesta científica? Del investigación? y Yo creo que es un proyecto que va a llevar 3 o 4 años, más o menos. Porque oh. hay que ir probándolo y hay que ver en qué, en qué momento puede ser beneficioso el consumo de mate. Y cómo también, y claro. Y cómo también, exacto. Claro, pero, a, ¿Actuaría a nivel de las células malignas? Actuaría lo que se ha visto in vitro, que eh, disminuiría la proliferación de esas células cancerosas. Ay, mira. Pero llevarlo al ser humano es mucho más complejo por supuesto, claro. porque hay muchísimos más disparadores y muchísimos más factores promotores de cáncer que solo el mate como beneficio. Ahora, estamos hablando entonces, en este caso que está en búsqueda y en investigación, ¿qué sería? ¿De próstata? De solamente. próstata. Uh -huh. Hay un trabajo en Quilmes que ellos lo están buscando en cáncer de mama. Ajá, mira, bueno, impresionante. Uh -huh. ¿Han llegado más mensajes? ¿Compartimos? A ver. A ver qué nos ponen, me encanta porque evidentemente el mate es una sí. tradición que tenemos y nos encanta saber cómo lo toma. ¿No? La felicidad, la tradición mate con menta fresca y no muy caliente y poca azúcar. Mate por medio, claro. Mate azúcar y después le van poniendo así, ¿te entiendes? Yo cebo mate sin cambiar la hierba. Y siempre de buen sabor. Hola, soy Sofía y a mi el mate me gusta dulce y con canela al termo. no he probado eso. La canela no, me encanta. pone canela. También me vale pone todo. Hola, chicas. Nosotros somos dos hermanos. wow ¿Cómo hizo tu mamá? Y todos tomamos mate. Yo si no tomo en el día, me agarra dolor de cabeza. Wow. Muchos gastroenterólogos no lo recomiendan al mate. Bueno, debe ser por Por, por esto el tema que... de la acidez, exacto. Claro, pero porque ya hay una complicación previa. previa. No es que la genera el mate. Exactamente, la puede potenciar el mate, pero no sería la causa de la acidez. Muy bien, bueno, eh, no impresionante cómo se han prendido con este tema. Muchísimas gracias por escribirnos. La verdad que el mate es como Pune. tradición de, de, de gran parte. No voy a decir de todos porque hay gente a la que no le gusta, pero es, eh, es tradición de muchos de nosotros y siempre es interesante conocer sobre sus beneficios, sobre qué más le podemos poner. Sí. Canela, canela, no sabes lo que si te gusta la canela. Sí. Bueno, le da un sabor muy particular, pero queda sumamente rico. Así que sí, Igual nada me sorprende. Otro... Tenía un abuelo que le gustaba mucho el mate, incluso lo dulce. Uh -huh de repente te podías llevar un mate y ponerle un pedacito de chocolate adentro. O sea, claro. sí, sí, tenía unas cuestiones. Y con eso de mate por medio de azúcar, ojo, ¿eh? porque vos decís, yo tomo sin azúcar, aunque ah, ya okay, al tuyo no le pongo, y ese toca dulce, y al otro... Claro, va disminuyéndole, no, exacto. O sea, por eso, ¿viste? No es efecto inmediato. Sí. Claro, Ahí. Y ese es un riesgo que hay que tener muy en cuenta con los niños, porque uno para acercar el mate a los niños suele darle mates muy dulces sí. y le está dando un exceso de azúcar que va a ser perjudicial, para esta obesidad que estamos viendo en los Qué niños después de la que pandemia. Estás bueno, ¿Es sí. recomendable entonces el mate para los chicos? Yo creo que no. No tendría un efecto perjudicial, Bien. pero uno para migarlo al mate se los da muy dulce, con mucha azúcar, y eso sí sería perjudicial para los chicos.